Eh... Y claro, grabando todo esto La cuestión sería luego Cortar cositas Hacer un montaje Pero yo no quiero hacer un montaje Ese es el problema Claro Podríamos hablar de la razón Pero tampoco me gusta hablar de razones Porque son mentira todo Es todo falso y asqueroso Y claro, si me sigo cortando a mí mismo Pues entonces no hay programa Y tiene que haber programa Y como tiene que haber programa Vamos a grabar un puto programa ya Este es el programa 1 Fin <risa> I'm not afraid to